Divino Jesús, que conducido primeramente a casa de Anás, y preguntado por vuestra doctrina, recibisteis de un vil criado una bofetada tan ignominiosa como cruel, que llevado después a casa de Caifás fuisteis harto de oprobios, a causa de haber declarado vuestra filiación divina y el poder que un día ejerceréis, como hijo del hombre, para juzgar a vivos y muertos. Yo me compadezco de las injurias que se os hicieron, y deploro la ceguedad de Caifás. Yo me arrojo a vuestros pies, oh mi juez y mi rey, y para pediros perdón de haberos tantas veces abofeteado y ultrajado, no solo en vuestra persona por mis enormes pecados, sino también en la de mi prójimo, puesto que reconocéis por hecho a vos mismo todo el mal que se hace a aquel. Yo hago una firme resolución de sufrir en adelante por vos todas las injurias que se me hicieren, y de no ofenderos jamás en la persona de mis hermanos, ni en acciones, ni en palabras, ni por cólera, ni por venganza. Amén.